No toda la grasa localizada alrededor de los muslos o caderas es celulitis. Distinguirla es relativamente sencillo, ya que sus síntomas habituales son fácilmente identificables. Hipotermia localizada o piel fría, sensación de dolor al palpar la zona concreta, estrías y venas varicosas, piel de naranja. Para hacer esta distinción debemos plantear a nuestros clientes un sencillo ejercicio y preguntas. Si se coge un pellizco en la piel, le aparecen los típicos hoyuelos de la piel de naranja, nota dolor al coger el pellizco, tiene pequeñas venas varicosas en la zona afectada, ha intentado hacer algún tratamiento, pero además de identificar a la celulitis y distinguirla de la grasa normal, debemos preguntar a la clienta cómo es su estilo de vida. Si hace ejercicio, bebe abundante agua, si fuma o bebe alcohol en exceso, en resumen, todo lo que hemos visto como causas de su aparición.